Quiero suspirar aquel primer amor, aquella sensación Paseando de la mano contigo estaba mi corazón Logro tienes su noche de logro santienes a magia natural Para que vuelvas y se lo cuentes a los demás Logrosan tiene su noche, vivela Logrosan tiene esa magia natural Lo tienes todo Por donde vayas lo encontrarás Nunca el tiempo podrá cambiar Logro santina, su noche y vela Logro santina a esa magia natural Para que vuelvas y se lo cuentes a los demás Logro santina su noche y vela Logro santina a esa magia natural Lo tienes todo por donde vayas o encontrarás. Amigo mío y vente allá Logrosan tiene su noche bipela Logrosan tiene esa magia natural Para que vuelvas y se lo cuentes a los demás Logrosan tiene su noche bipela Logrosan tiene esa magia natural Lo tienes todo, por donde vayas lo encontrarás Logrosan tiene su noche logro lo tiene esa magia natural para que vuelvas y se lo cuentes a los demás loggro al tienes un noche